cloruro de magnesio en un estudio se encontró que 200 miligramos de magnesio reducía la retención de líquidos asociada al síndrome premenstrual si eres mujer el primer día de tu periodo será cuando retengas la mayor cantidad de líquidos en todo el mes a medida que el ciclo avanza las hormonas que controlan la retención regresan a la normalidad muchas personas se desaniman cuando se suben a la báscula pero en realidad es una sucesión de muchas cosas que ocurren en el cuerpo, no solo de peso. Especialmente para las jóvenes y de mediana edad es posible que se sientan hinchadas antes o durante la menstruación. Un suplemento de magnesio puede ayudar a reducir el impacto de la hinchazón inducida por las hormonas. Existe el enigma inexplicable del aumento de peso durante la noche, sientes hinchazón en las piernas y en los tobillos el crecimiento del perímetro abdominal y la presencia de fobia, que no es más que si presionas la piel firmemente con el dedo, notarás un hundimiento permanente durante algunos minutos o segundos después de que lo quites. Estos síntomas son los que sientes cuando padeces un edema. No te asustes, quizás no lo conoces por ese nombre porque popularmente lo llamamos retención de líquidos. Es una acumulación excesiva en los tejidos y sus causas van desde los problemas circulatorios, insuficiencia cardíaca congestiva, enfermedades renales y hepáticas. También puede suceder sin razón y se le llama cíclico idiopático. Para contrarrestar el nivel de sodio del organismo y mantener el equilibrio de líquidos, se recomienda consumir alimentos que aporten potasio, principalmente frutas como los plátanos, el melón, la sandía, además de verduras como las alcachofas, los perros, las acelgas o calabaza. Y a esta lista también puede sumarse la ciruela que además contribuye a detener el estreñimiento y la cebolla que ayuda a mejorar la circulación de la sangre. Ajo Este superalimento debe estar en todas las casas debido a sus múltiples propiedades culinarias y medicinales. El ajo es un diurético natural muy eficaz para reducir la retención de líquidos sobre todo en los pies y las piernas. Te recomendamos que comas un diente de ajo crudo todas las mañanas, no hace falta que lo muerdas. Puedes partirlo en trozos y beber con agua como si fuese una píldora. Otra opción es agregarlo a ensaladas, tartas, verduras y sopas. Controla un poco la sal, llevando una alimentación variada de productos frescos y evitar las grandes cantidades de sal presentes en alimentos como embutidos, salsas, aderezos, palomitas y algunos quesos especialmente es la clave. Es fundamental no beber más de 3 litros diarios de agua para no retener líquidos. Algunas personas son más sensibles que otras. Entonces, ¿cómo saber si te afecta más y estás reteniendo mucho líquido? Echa un vistazo a tus dedos de la mano aproximadamente una hora después de comer algo con mucho sodio. Si sientes ligeramente inflamado tus dedos o tus pies, si notas una hinchazón, puede ser una señal de que eres sensible a la sal. Del mismo modo, hay que evitar las comidas muy ricas en azúcares como postres, golosinas o comidas rápidas, entre otras, ya que la glucosa en exceso arrastra agua por ósmosis y favorece su retención en el cuerpo ejercicios, ir al gimnasio o dar un paseo diario pueden convertirse en tus mejores aliados. Notarás incluso más pérdida de líquidos si aumentas la intensidad. No solo quemarás más de ese glucógeno sino que también activarás los ganglios linfáticos. Empieza a realizar una rutina de ejercicios adecuada a tus condiciones físicas y posibilidades. En muchos casos, simplemente andar todos los días a buen ritmo durante 45 minutos puede ser la solución a la retención de líquidos. El ejercicio moderado a vigoroso estimula el flujo de sangre y los fluidos que ayudan a eliminar el agua de las extremidades. Más allá de quemar unas pocas calorías, Salir a caminar puede ser muy beneficioso, evita sentarte o pararte en un lugar durante demasiado tiempo porque esto puede hacer que tus tejidos retengan líquido. El uso de diuréticos comerciales está desaconsejado porque pueden ser demasiados agresivos, pudiendo llegar a provocar la deshidratación del organismo en general, lo cual podría contribuir a la aparición de fatiga hipertensión, problemas digestivos o aumento de peso en caso de que se mantenga como un hábito. Varias veces al día eleva las piernas durante 15 minutos. También puedes mantenerlas mismas ligeramente elevadas durante la noche. Esta sencilla acción favorece el drenaje del exceso de líquido. Masajes aplicados en la zona local y que sean ascendentes ayudan a reducir los edemas. Se pueden hacer dos veces al día con un aceite base al que añadirás unas gotas de aceite esencial indicado para estos casos. Los cambios de temperatura también son beneficiosos para la retención de líquidos. Termina las duchas con agua fría y haz movimientos circulares ascendentes desde el pie hasta la cadera. También puedes poner agua con hielo en un contenedor y meter los pies durante 15 minutos. El cilantro activa la función renal y ayuda a la depuración del organismo. Utilízalo fresco en tus platos tanto como te sea posible, pero además puedes machacar sus semillas y hacer una infusión o bien molerlas y añadirlas a las ensaladas. Infusión de diente de león Se trata de un maravilloso diurético y depurativo natural, activa la circulación de la sangre y promueve la eliminación de los líquidos. La linaza tiene muchas propiedades y aporta una buena cantidad de nutrientes, contiene ácidos grasos, omega 3 y aminoácidos que ayudan a disminuir la hinchazón, por eso resulta muy efectiva para reducir edemas. Son excelentes para estos casos, muélelas y añádelas a tus platos al final de la preparación o bébelas en algún jugo natural. El pepino es un excelente alimento para estos casos también. Tómalo tanto como puedas, lo puedes disfrutar en jugos verdes y todo tipo de recetas. Otra forma casera de mejorar los edemas es aplicando vinagre de sidra de manzana, esto ayuda mucho a reducir la hinchazón y a drenar el exceso de líquidos. El jengibre ayuda a eliminar el exceso de líquidos de forma progresiva y suave, tómalo en infusión o bien añadiéndolo a los jugos o rallado en tus ensaladas. También se puede usar jengibre de forma externa para reducir la inflamación. Asegúrate de que consumas frutas y verduras frescas que te aportarán agua, especialmente la piña, espárragos, sandía, melón, cebolla, etc. Aceite de mostaza, en este caso el tratamiento es ex externo. Puedes emplear este aceite para realizar masajes en las piernas y tratar los edemas. Pon unas gotas en las palmas de tus manos y frota para generar calor. Luego apoya en el área afectada y realiza movimientos circulares. De esta manera estimularás la circulación sanguínea y también la linfática, reduciendo así el exceso de líquidos alojados en el tejido blando. Carbohidratos refinados Estos son conocidos también como carbohidratos simples o carbohidratos procesados y se les consideran calorías vacías. Su consumo provoca picos en los niveles de glucosa en sangre y causa un incremento de insulina. La insulina aumenta la reabsorción de sodio en los riñones y como consecuencia el organismo tiende a acumular sodio. La acumulación de sodio en exceso resulta en un aumento del volumen de líquidos en el organismo. Vitamina B6, esta es una vitamina hidrosoluble con numerosas funciones en tu organismo. Y según han mostrado algunos estudios, el consumo de vitamina B6 también puede tener efectos positivos en la retención de líquidos ocasionada por el síndrome premenstrual, por ejemplo. Algunos alimentos ricos en vitamina B6 son el ajo, los pistachos, el hígado, la linaza o el atún, etc. Cuando consumes demasiada sal, tus células se deshidratan y retienen hasta la última gota de agua que puedan. Si crees que te has excedido tomando alimentos con mucha sal, bebe más agua. Si no tomas suficiente, tu organismo retendrá la que tenga para prevenir la deshidratación severa y eso te traerá consecuencias. Ahora, ¿Qué son los edemas? En el organismo se acumulan líquidos para facilitar la función de los órganos. El problema comienza cuando la cantidad de fluidos es superior a lo normal. Por cuestión de la gravedad, ese exceso suele quedarse detenido en las extremidades inferiores. Esta condición es conocida como hidropesia, aunque también se le llama edemas o retención. Sus causas más comunes están relacionadas con un mal funcionamiento del sistema linfático y afecciones inflamatorias. Sin embargo, otros detonantes pueden ser consumo excesivo de sal, ciertos medicamentos, quemaduras de sol y permanecer sentado muchas horas, insuficiencia cardíaca, enfermedades hepáticas o renales, embarazo, menstruación o menopausia, reducción en la presión de los vasos sanguíneos o simplemente cambios muy bruscos de temperatura. Espero que esta información te haya podido ser de ayuda